Lamentablemente amigos, parece que el 18, se, 18 de octubre se adelantó un día Porque mientras yo grabo este video, el lunes 17 de octubre eh, Hay barricadas en estación central eh, Barricadas muy complicadas Y eso, eso, lamentablemente se adelantó este día de conmemoración Miren, ahí está la noticia publicada el día de hoy 17 de octubre a las, 20, a las 12 con 12.27, se registran barricadas incendiarias en la Alameda, en la comuna de Estación Central. Yo además les voy a dejar eh, un registro del video, para que vean ustedes mismos. Es en el país en el que estamos viviendo, pues chiquillos. Es en el país en el que estamos viviendo. Y la gente dice que Boric es cercano porque le recibe un juguete a un niño. Un presidente cercano arregla estas cosas. No se preocupa de vender eh, calzones rotos o de hablar bonito para la tele. Cuídense mucho los que andan por en central y cuídense más mañana 18. Saludos.